El Colegio Médico de La Paz anunció suspender toda medida de presión para esta semana, además de dar un plazo hasta el día viernes al gobierno nacional para hablar sobre la implementación del Sistema Único de Salud. Sí, hasta el día viernes nosotros vamos a, ya se han, se han conformado equipos para que vayan a hablar a todas las instituciones y que las instituciones prevean de los pacientes, porque luego del paro de 48 horas se viene el de 72 y el paro indefinido. Por lo tanto, nosotros estamos advirtiendo al gobierno que no se equivoque, que no malgaste la plata de los bolivianos. Por otro lado, la Central Obrera Boliviana, a través de su Ejecutivo, Juan Carlos Gualachi, manifestó que los trabajadores se declaran en emergencia por la implementación del Sistema Único de Salud, además de señalar que los médicos de base quienes participaron de las cumbres departamentales de salud deben hacer cumplir las resoluciones de los encuentros. Creemos que esos son eh, factores importantes para aportar y contribuir particularmente a este proyecto de lo que es el Sistema Único de Salud. Nosotros vamos a pedir de igual manera públicamente de que presenten esas propuestas técnicas que eso seguramente va a fortalecer va a fortalecer a este emprendimiento, a este proyecto para beneficiar a quienes no, esto no se va De esto no se va a beneficiar el Estado, se, se va a beneficiar el pueblo boliviano en su conjunto esos 6 a 7 millones de habitantes que no gozan de una seguridad social, no entonces el trabajo es... El Sistema Único de Salud iniciará a partir del mes de enero de la gestión 2019 con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares sin afectar al seguro social que cuentan los trabajadores.